no Centro Cultural Gustavo Ritter, no em te, no territórios do compartilhamento. outros assuntos agora vamos entrar na segunda atividade ao vivo né trata-se de uma de uma mesa focada nas conclusões e análises do processo de residência e desenvolvimento do projeto ações hackings para o bom compartilhar uma mesa nas e análises do processo de residência. nesse caso vamos vamos ter primeiramente uma apresentação do projeto, a primeira apresentação do dispositivo desenvolvido, o ELER, dispositivo central e também replicável doações Ações Hackings para o Bom Compartilhar, e em seguida, uma mesa de debate e comentários de diferentes participantes do projeto. né? Nesse caso, temos aqui presente a Fabiana Assis, coordenadora pedagoga, pedagógica do projeto Telinha na Escola, treino Cinema. Temos aqui o Dian, cientista político da Alemanha, que é um dos, dos colaboradores da residência de Arte e Tecnologia. E temos também a especial presença do Cleomar Rocha, que é o diretor do Media Lab da UFG, parceiro nosso nessa residência. Né? Eu já apresentei a vocês o Quilir Ordones, presidente da Associação de Software Livre do Equador, e rapidamente eu vou apresentar o Cleomar, o Nátio e o Juan Carlos León. O coordenador do projeto Restelinha, que começou em 2011, é, por iniciativa da Casa da Árvore e Projetos Sociais, e que chega à sua sexta edição de seis residências artísticas, é o artista intermídia Nátio Durão que é nascido em Astúrias, na Espanha, e reside no Brasil desde 2001. Produziu vários trabalhos em novas mídias, que tem como elo a pesquisa e a experimentação com microcinema, interatividade e vidingue, que é a prática do VJ. Produziu videoclipes, documentários, vídeos experimentais para televisão, celular e internet, assim como instalações multimídias, com coletivos, por exemplo, Telecomando, no qual ele é um dos membros fundadores, LAT23, lat23.net, é também um colaborador do United Videos entre outras é, propostas. Né? O Natio também tem um trabalho educativo, no qual ele ministra palestras e oficinas sobre produção audiovisual, experimental, mídias locativas e jornalismo 2.0. Essas foram rea realizadas em diferentes regiões do Brasil, Argentina, Bolívia, Canadá, Colômbia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, França, México, Peru, Venezuela, em festivais, centros culturais e de inclusão digital. Bom, temos aqui também a presença do outro residente, né, parceiro do Quiliro, e um dos componentes do Ações Hacks para o Bom Compartilhar, que está com nós aqui há quatro semanas desenvolvendo o projeto, que é o Juan Carlos León. O Juan Cássio é nascido em Guayaquil, Equador, torce para o Barcelona, Guayaquil, é formado no Instituto Tecnológico Superior de Artes do Equador, é, atualmente dirige e desenvolve o projeto da Midiateca Mariano Aguilera, no Centro de Arte Contemporânea de Quito, e a primeira mediateca Independente e Copyleft do Equador. Em 2011, ele criou e coordenou o Diferencial Clube Midial, Espaço independente que trabalha com tecnologia, cultura e arte na cidade de Guayaquil. Entre 2009 e 2010, realizou uma residência no Escolab em Peru, Lima, né, que é um centro de tecnologia, arte e espaço social, onde começou a explorar plataformas de game art, por exemplo. Também foi residente no projeto Terra, Uno em Liberdade em Minas Gerais, Brasil, além de ser contemplado com a subvenção otorgada por Cifo Cisneiro Fontanaus, Art Foundation, em Miami. Né? E por último, eu agradeço a presença e gostaria de apresentar o professor Dr. Cleomar Rocha, pós-doutor em estudos culturais pelo UFRJ, pós-doutor em Tecnologias da Inteligência e Designer Digital pela PUC São Paulo, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA, não é, não é UFBI, mas é UFB da Bahia, né? É, mestre em Arte e Tecnologia da Imagem na UNB, especialista em Gestão Universitária pela Unifax e licenciado em Letras pela FAC-QLIP. FICLIP. FICLIP, né? Ficlip. Professor pro, do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual é, e da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. É coordenador do Laboratório de Investigação em Mídias em, em, em Eletrônicas (ULIME) e do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, que é o Mídialab da UFG. Né? Agradeço a sua presença, Cleomar, assim como um dos nossos companheiros aqui presentes. E, se o meu companheiro Juan Carlos Leão estiver preparado, nós já podemos começar a fase de apresentação do dispositivo e conclusões da residência suas Hacking para o Bom Compartilhar. Boa noite, Juan Carlos Leão. É um prazer, um gosto outra vez estar aqui. Eh, hoje eh, vamos falar um pouco de de cómo va el proyecto, ¿no? Y en qué a... Ahora, al, a las 8 y 55 de la noche, del último día de la residencia, cómo, cómo, cómo estamos, ¿no? Eh, bueno, como ya, ya sabían, eh, parte de, parte de eh, hacer este proyecto, más que, más que una obra artística con, con un diseño o un, o un dispositivo estético súper elaborado más que eso esto es un tipo un tipo de, de dispositivo eh, que tiene que ver con, con cómo activar ciertas acciones eh, para compartir información estas estas estas acciones, cómo activar estas acciones de compartir conocimiento, compartir información, con, compartir saberes eh, se la está haciendo para que de alguna u otra manera eh, el usuario o, o el público en general, empiece a entender que, que el hecho de compartir saberes es muy importante para para, para para los crecimientos eh, intelectuales o de las capas intelectuales de, un, de una sociedad o de, un, o de un pueblo o un sistema específico ¿no? eh, eso es parte de, de esto entonces eh, quería un poco empezar por eso porque este dispositivo es un dispositivo que posiblemente no tengo una estética de, de, de lo más de lo más eh, nice no sé como de lo más agradable pues les muestro el dispositivo como ya habíamos hablado este es un dispositivo que está netamente construido a partir de de, de partes de partes viejas de, de, de mainboards ya usado hemos utilizado un mainboard Hemos utilizado un teclado. Ah, bueno, ya. Ahora, ahora les explico. Eh. Entonces, parte del teclado. Bueno, aquí está parte del teclado ya levantado. Y eh, una memoria. De una memoria, perdón, una fuente de poder que, que también le hemos utilizado acá. ¿No? Para y eh, el teclado lo, lo hemos utilizado para, para activar las luces de carga y descarga del dispositivo a ver, les explico eh, fue, un poco, fue un poco fuerte llegar a esto ya que ya que nos encontramos con, con un tipo de, de con varios problemas como el problema de que no había un reciclaje digital adecuado de que, de que no había muchos locales con, con con repuestos de segunda mano y si los teníamos, eh, no, no todos servían ni todo ¿Y eso. En Ecuador, ¿no? tres placas, ¿no? eh, ¿Trajimos tres placas de Ecuador? Trajimos tres placas de más se, se, se, se reventaron, se dañaron con el trajín, ¿no? Eso es parte de esto porque, porque son placas viejas, o sea, sí, son... Sí de esta. Son sensibles a la estática y bueno, el viaje, todo esto, ¿no? Eh, oh, hizo que, que, que, que se dañaran, ¿no? Eh, eso nos costó eh, realmente casi dos semanas y medias, tres, hasta poder conseguir un, un elemento o un dispositivo específico que pueda servir. Eh, sí, que, que es más actual y que, y que bueno, lo, lo hemos conseguido gracias a resta línea ¿no? bueno, Quiliro eh, ha trabajado casi 24 horas al día <ríe> levantando el código a partir de ya de tener eh, lo, la placa madre, de tener eh, todo el dispositivo y ahora se encuentra le, realizando la parte de eh, la prueba de luces ¿no? la prueba de luces que que lo, lo sacamos a partir del teclado como ya lo dije, eh, las luces se encenderán a medida de que la gente eh, cargue y descargue el dispositivo, ¿no? entonces habrán luces de, de, de señalización pero todo esto es un proceso o sea, que se entienda eso, que es un proceso que toma su tiempo en cuanto a la escritura del código más que eh, la realización del dispositivo en sí ¿no? ya que la prueba la prueba de, de, de, de, de la prueba del, del dispositivo o sea hacer el, el hardware toma menos tiempo y eh, ayuda a conocer un poco de, de, de suelda de, de, de, de electrónica conocer un poco de, de, de cómo cómo se manejan los amperajes Por supuesto, los problemas más duros Siempre fueron, siempre fueron conseguir la, la mainboard y las memorias. O sea, si teníamos si teníamos eh, un mainboard de, de un tipo de de, de, de no sé, de marca o de arquitectura, ¿no? Eh, las memorias no, no se las podía conseguir fácilmente acá. Bueno, ahora por suerte tenemos... Eh, Jan ha estado investigando también a, a dónde poder conseguir y ha conseguido algunas algunas memorias para los otros mainboard que luego se construirán los otros dispositivos ¿no? entonces nosotros igual vamos, estamos dejando un manual de, de, cómo, de cómo hacerlo paso a paso ¿no? hasta, hasta lograr, ahora está funcionando ya eh, uh -huh. hemos utilizado la placa la placa madre no sé, ahí sería como de que más bien firmen para que más en vivo, esto es en vivo. ¿Tú lo paraste? Se va a quemar así. A ver, ahí yo, puedo, ahí yo puedo... A ver, esta es la placa madre, ¿no? La placa madre. Hemos utilizado una de marca brasilera, de arquitectura brasilera, eh, y estamos utilizando la arquitectura de, un, de una fuente vieja, que será de los 90 y pico, ¿no? Y estamos utilizando eh, dos ventiladores. Entonces hemos conectado los dos ventiladores en un canal de flujo de eh, ventilación y extracción. De, va de un lado para otro y, al mismo, y de la misma manera está colocada a, con relación a cómo se mueven las aspas del de ventilador del procesador. ¿Es o ¿que es automático? Es, que es automático, o sea, se, se, se mueve apenas se, se enciende el, el, la fuente, ¿no? Se, se prenden los tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que, enten, lo que tenemos aquí es un flujo, un canal de aire, ¿ya? Porque esto es mucho más pequeño que, que un CPU normal, o sea que una caja de un hardware normal porque eh, queríamos aco acoplarlo más entonces para eso necesitábamos mayor flujo de ventilación y calor, o sea que pase el calor ¿no? se, le va, a estar bastante, no se ¿Ah? va a calentarse bastante no, no va a calentarse bastante porque tenemos funcionalidades básicas dentro de... No estamos utilizando ni tarjeta de vídeo, ni estamos utilizando eh, una memoria, ni nada de esto. ¿no? Eh, la memoria es... Hay, hay, hay dos. El disco duro, ¿no? Es una, opción. es una opción que se puede poner, pero nosotros en este caso estamos utilizando la sí, misma sí, memoria sí, sí. Del, de, de un USB, ¿no? ...estamos utilizando la memoria del USB... ...y ahí, ahí está instalado todo el, el, el, el dispositivo, ¿no? eh, Tiene dos puertos, ¿no? Tra, eh, entra, descarga, de, descarga de información, subida, subida de información... ...y con el teclado que lo hemos desarmado... ...hemos hecho esta parte de aquí, ¿no? Que es... Eh, luces. ...las luces, ¿no? Entonces, esta es una luz que nos indica que siempre está prendido eh, el aparato. Bueno, esta, que es la de la de cargar información. A lo que cargas información se prende esta luz y automáticamente pasa esta luz que cuando se apaga esta luz te anuncia que ya se ha descargado. Y de la misma manera, o sea, en este lado de acá, ¿no? Eh, ah, bueno, tiene tiene también tiene un cable de, de Cable de conexión de poder, ¿no? Para la fuente y un cable de red. Para conectar esto a la página a la página web. ¿no? Que en este caso eh, va a ser una página como esta. ¿no? Tú entras, ingresas, eh, ingresas y pasas a esta página a esta página ¿no? donde te muestran los mapas donde estarán ubicados cada uno de los puntos ¿no? y eh, aquí te enseñará la lista de, de, de, de textos, videos o lo, que, o lo que se suba al dispositivo y aquí uno puede monitorear cuántas cantidades de, de cuán, cuál es la cantidad de uso que ha tenido que ha tenido este aparato ¿no? que ha tenido el dispositivo de manera de manera de manera mensual, ¿no? Cuanto a su y cuanto cuanto a su y cuanto bajada, ¿no? Entonces eso eso eso es así es como funciona todo el, el, el dispositivo. Como ya digo, esto es más que ser una obra, o sea, una obra artística, sí es es una acción. Tiene que ver con mucho eh, eh, el diferencial es un espacio de investigación de arte y tecnología en Ecuador, tiene que ver mucho con los intereses de, de la asociación Software Libre ¿no? eh, tiene, que ver, tiene que ver también un poco con, con, con el activismo tecnológico que nos estamos al cual estamos proponiendo con el cual estamos proponiendo que la gente participe ¿no? una especie de, de, de activismo que tiene que ver con los saberes, con eh, con los contenidos que tiene que ver con la información que manejamos y podemos compartir, ¿no? Entonces bueno queda queda dicho eso que más que una obra de arte o con una estética específica tiene que ver con una estética en, en representación de imagen, ¿no? <risa> they, they, they eh, sí, os, ah, bueno, hay un manual de uso, ¿no? Hay un manual de uso de, de, del dispositivo que es muy sencillo. Un manual de uso que es súper sencillo. Ya. Que tiene las instrucciones. idea sí, para colocarlo al lado de. Claro, que, que, se, que se colocará al lado de, de, de, de cada dispositivo sí, sí, sí. estamos en, en nuevos territorios remix estamos estamos adelantando los nuevos territorios ya, bueno, entonces eh, este va a ser como el punto que indica donde, a donde hay una descarga gratuita, te indica que hay un USB que puedes activarlo con USB, tendrá una flecha de, de bajada de contenidos, subida de contenidos y luego te avisará eh, que ya, ya está listo, ¿no? Eh, y abajo tenemos un pequeño cartel, eh, Y abajo tenemos un, un pequeño cartel que nos, nos indica, ¿no? Que el USB puede ser un arma de acción simbólica, un arma repleta de conocimientos y que puede ser también un arma de acción política, que puede ser utilizada de forma política, ¿no? Entonces es parte de, parte de esto, ¿no? De, de, y el, y el copilef, o sea, parte de todo, todo eso. No sé, güey. Ahí, ¿qué opinen? No, no, no. Creo que no... No, no, no, no. Armas que no matan. Armas que no matan. O que matan ignorancia. Matan ignorancia. Para mí una de las cosas que más llamó la atención de este proyecto era casi una... una, una... Un proyecto que yo tenía hecho, por esa cuestión de, de haber realizado una cosa que, que, que casi tenía imaginado que existía, me explico. Tenía ese proyecto DevDrops Drops, eh, en Nueva York, que eran unas memorias USB que se colocaban en la pared y ahí la persona llegaba con el computador, colocaban en la pared e intercambiaba los archivos. Entonces, en aquel momento, cuando vi a primera vez, me imaginaba que era algo como esto. Después fui ver que era algo bien simple, mucho más simbólico, que era colocar unos archivos na la pared, e a la persona que tiene una sensa puede colocar más archivos y e solo se levando el computador lá, se no pasa de un um pendrive a otro. Tiene como um computador que coloca en la pared. Entonces siempre quedó muy esa ilusión de que algún día exististe algún dispositivo así. Y, y más, ahí, con toda esa otra camada que tiene por encima del conteúdo. De ser a mediateca, que es una cosa que no trabajamos mucho ainda, pero que ya vamos a empezar a trabajar en eso, en seleccionar los contenidos. Ver lo que podemos aprovechar aquí de Gustav Hitler, una colaboración no, de no Media materiales nuestros. Y, por ejemplo, tiene bastante material las residencias anteriores, que también podríamos colocar ahí algunos vídeos. Documentario de cada residencia, por ejemplo, y fico muy empolgado con, con esa posibilidad de terizo eso. Y más que una cuestión un poco crítica, que ya hablamos bastante eh, durante este periodo, que eso de ficar na rúa que es muy interesante. A gente ya parece que está consiguiendo colocar na plaza Universitaria, una parceria con Amtec para, para colocarla, y que yo extremadamente extremamente es interesante, eso que, al contrario, también acho perigoso. Navidad o un dispositivo y esas pero, que son las que se hemos hablado. Pero yo creo, yo creo que. Está relacionado también con la educación, que, que, que son esos cartazes para, claro, para colocarlo. Yo creo, que, yo creo que es parte útil de, de, de, de, del dispositivo o, o del objeto. O sea, tampoco vamos. O sea, parte de, de, de nuestra mala educación es siempre imponer una reja o, o colocar siempre un, una seguridad. ¿No? esa es parte de nuestra mala educación más bien, o sea, hay que invertir eso y eh, colocar carteles de advertencia de que esto, esto es un dispositivo colectivo que es un dispositivo eh, que no solo le pertenece a una sola persona sino que le pertenece a varios que puede ser utilizado por muchas personas o sea, es parte de todo eso, ¿no? Creo que. que da, da para verle. A través del ventilador, ¿verdad? ¿no? Claro, y da para, para. En el momento que esté colocado los LEDs, se, se, podrá, se podrá ver eh, la parte de adentro, ¿no? Cosas es interesantes es también: que puede la persona que va y pone su flash ahí, va a desinfectar su flash de virus, porque tiene un antivirus, ¿no? Entonces. Claro que depende de quién lo implemente, puede desinfectar la flash o solo cargarlo, subir los archivos y desechar los infectados o limpiar los infectados, pero podría hacerse que también desinfecte la flash, ¿no? Entonces podría integrarse, o sea, es algo para que otros construyan algo más. Muy interesante esto que comentabas de la interacción social, ¿no? Eu creio que três, três no mínimo, aspectos de, de grande relevância do projeto são exatamente esses embutimentos ou aproveitamentos, essas ações, seja na base de, de hardware para compor um novo dispositivo, seja ah, no compartilhamento de arquivos que causa ah, justamente uma junção, uma série de articulações, uma série de envolvimentos, É, e o exemplo dado que possibilita a replicação em outros moldes desse tipo de ação. Então me parece que trabalhar com esta base de hardware, a base de arquivos e a base do conceito e do exemplo do bom compartilhamento são os três aspectos fundantes desse trabalho. Eu me lembro que quando nós estávamos analisando as inscrições para a residência Esses aspectos me chamaram a atenção, então, muito embora não estejamos diante de uh, um, uma obra de arte, um objeto artístico, nós estamos diante de um conceito muito caro para a cultura, um conceito muito importante para a cultura e para a arte, que é o compartilhar, é o provocar, é o agir socialmente. que siguen sí, con, con eso sé ¿Sí que comentar algo y eh, bueno eh, ya ahora queda en las manos de Jan <ríe> todo el dispositivo eh, la reproducción de los otros dispositivos ¿no? <risa> yeah. eh, la cuestión fue que, que, que hicimos una movilización por la internet ¿sí? para, para encontrar más dispositivos encontramos algunos en Brasil y en San Paulo no sé, unos más, pero prácticamente todo el Brasil que se ofreció para los dispositivos. Entonces estamos pensando ahora cómo vamos a vamos dar continuidad a esto. Que una opción sería mandar todos los dispositivos para acá y crear una fábrica de, de, de, de, de, de compartir. Mas otra pero... opción que yo creo que es más legal, como estamos hablando, es documentar todo el hardware, todo el software. Y disponibilizar cómo montar las máquinas, como que ser los requisitos mínimos de una máquina compatible. Y ahí enseñar casi un paso a paso para instalar el proceso. Y ahí que el le va replicando a nuestra participación directa. Tenemos fotos de todo, ¿no? De todos los pasos que dimos en el ensamblaje y el software, simplemente hay que copiarlo y está listo. Claro, el software solo se copia de un USB a otro USB y ya empieza. Sí. Parábola, por ejemplo. O sea, es un método especial de copiado, ¿no? Pero solo se debe copiar. No se usan requisitos mínimos. ¿no? Eh, una, no, o sea, as, bueno, el hardware puede ser un punto crítico en el, en, eh, ¿qué puede ser aquí? Aquí no tiene wireless, así que no, no hay, no hay problema con el wireless. Sí. Podría ser la tarjeta de red, pero es muy raro, muy muy raro que no haya drivers libres para esa tarjeta de red, pero es muy muy difícil que no funcione, simplemente plug and play. Uh -huh. ¿Y como otra distribución? También se puede hacer, claro. Alguien tiene que hacerla, ¿no? no pues, ¿El sería compatible? No. Eh, a ver, eh, si sí, los comandos son los mismos en todos los new con Linux, inclusive en los free BSD, podría funcionar con Macintosh. ¿no? Entonces, eh, pero la idea es que sea software libre. ¿no? Entonces... ¿Será bueno como, como esa idea de free beer, que es una cerveza de, de código abierto? Que você, en cada cerveza usted tenga la receta de, de cómo fabricar la cerveza en la pasta parte, de cómo replicar de, cada uno parte del, del, del paso a paso o sea, es subir en, subir en, la, en la web de ResteLiña y en otras webs de la UFG y la web del diferencial y la web de, de, de ASLE es eh, subir tanto el código eh, la forma de, de hacerlo ¿no? y asimismo eh, tanto en software como en hardware o sea es parte de, de, de todo esto, ¿no? Parte de, de, de compartir, ¿no? Nosotros queremos compartir y eso eh, que otros lo hagan o que nos pidan ayuda si es que quieren que lo hagamos, ¿no? Claro, claro. Eso. Eh, eh, es otra otra cuestión, ¿no? Dejar todos los datos, poder sí. poder manejarlo a través de, de, de chat, correo, ¿no? Y sería bueno que ustedes, que ya tienen la experiencia, ya conocen cómo hemos hecho, eh, sigan sigan difundiendo, ¿no? O sea, no que venga aquí todo Brasil y aprenda a hacer aquí, sino en cada ciudad se organice en un hack lab, en una, una red de línea local, ¿no? Donde digan, eh, a ver, construyamos el aparato y se conecten con red de línea y guíennos, por favor, ¿no? Ustedes ya hayan hecho algunos. Entonces, esto es un prototipo, pero hay que volverse experimentado. Y se puede construir cambiar el diseño, Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor. De todo cambien todo, cambien sí. software, cambien todo. Sí, es que esa es la idea porque si otro hace algo diferente, yo veo eso y lo cambio, cambio el mío, porque me gustó eso, pero no lo cambio todo, sino esa parte que me gustó. Pues si cambian... Todo eso fue libre. Y el programa que hicimos, eh, hicimos unos scripts para controlar, es hecho en bash. Así que el bash es, no, no es oculto. El que, el que lo usa puede ver cómo está construido. No hay como compilar bash. O sea, no, al menos yo no lo he hecho. Tal vez haya cómo, pero si es que está compilado no puedes ver cómo está construido. Además la licencia, bueno hay software que tú puedes ver el código y no es libre, es prohibido copiarlo o modificarlo, pero este tiene una licencia que es eh, AGPL versión 3, es de, la, de las más libres digamos que hay, o sea, inclusive si está publicado en internet, en este aparato nosotros tenemos que publicar el código en internet, en la página web que va a sostener este aparato. El código tiene que estar disponible por la licencia que le pusimos, porque no nosotros mismos violaríamos la licencia. <risa> Entonces otros eh, pueden copiarlo, inclusive aunque no hubiera instrucciones, podrían hacerlo. ¿no? Simple, si, si, si saben algo de, de, de software, eh, de GNU, del sistema operativo, y si no siguen el manual, ¿no? <risa> que vamos a publicar en la misma en el mismo aparato, ¿no? Uh -huh. Se va una de, de las publicaciones. ¿Cómo cómo duplicar este aparato? ¿Cómo replicar? está preocupando ahora la eso. Ah, hay que sellarlo. Silicona. Sí. O sea, hay que sellarlo. Sí, o sea, hay, o sea, ya lo, ya lo, los USB están sellados. Eh, ya la parte de, de, de los puertos, o sea, está sellado, ¿no? Pero en realidad tiene que ir bajo techo. Claro. O sea, no es bajo la lluvia, puede estar al intemperie, pero bajo techo. O sea, hay que colocarle un pequeño techo. Un pequeño techo. No que para que venga la lluvia por todos los lados, ¿no? Es solo desde arriba nomás. Es ah, sí, es cierto, ¿no? Es, es, había lluvia torrencial hace, rato, hace un rato, no pudimos salir, no pudimos regresar acá. Sí, sí, sí. un poste en el medio de la plaza que tiene un modem roteador de Amtec? Y ya hablamos con ellos y ahí colocaríamos. Ya, comentarios, ¿cómo fue el proceso? la sí, muerte. muito. La voz. Finalmente. ¿Sentado, no? <risos> Sim, é, trabalhando com, com vocês, tudo que para mim era uma, uma, muito, uma, uma experiência muito interessante, muito, muito boa. E esperando o ônibus, última noite, nós passamos um dia muito longe, Eu pensei sobre compartilhar, por que compartilhar? Eu achei muito interessante que nós nos encontramos aqui, trocamos ideias, compartilhamos os nossos pensamentos e no final do dia todo mundo estava cansado, mas também um pouco mais rico mais rico das experiências dos outros, dos pensamentos dos outros, é, os próprios pensamentos estavam ah, influenciados pelas ah, discussões que nós tivemos. E por isso eu acho que uh, a tecnologia pode ajudar a um, multiplicar essa sensação de compartilhar. Eu acho importante a ideia atrás do dispositivo, que não só é tecnologia, mas também hum, como uma extensão hum, de, das nossas características como humanos. Por exemplo, se eu não posso falar com alguém num certo momento, eu escrevo, antigamente eu escrevi uma carta, hoje eu escrevo um e-mail. É assim, vai ter mais uma opção, mais uma possibilidade, não só no internet, mas também no lugar físico, de um, viver essa sensação de compartilhar. É, o segundo aspecto que eu acho interessante é o aspecto da informação, a acessibilidade da informação. É, tem aquele, é, não sei como se chama... É, Bom, tipo de título, que nós estamos vivendo numa sociedade de informação. Uh, mas eu acho que para todo mundo, claro, a informação parece ser uma coisa importante, mas, além disso, nós não refl re refletimos muito sobre uh, o que é informação, quem manda informação quem é o proprietário de uma informação, como são os caminhos é, de uma informação. É, em começar com a ideia de usar software livre, peças acessíveis, é, nós também é, provavelmente conseguimos fazer informação livre, acessível, sem uma autoridade, uma hierarquia que manda, que. Uh, que destina como o caminho e uh, o, o uso da informação vai ser. Eu estou muito curioso, eu em não sabe como é para vocês, estou muito curioso como esse dispositivo vai ser usado. Qual tipo de dados, Qual comportamentos talvez novos ou antigos, já quase esquecidos, vai renascer ou vai nascer. Isso pode ser muito interessante, eu acho que aqui o, o, o processo uh, só, como, acabou de começar, é, por isso um, eu, eu agradeço para todos vocês de, de, de, Sim. Do, do tempo que nós passamos juntos e espero que vamos avançar, progredir. É. <risos> Ah, sí. Sí, sí, sí. eh, eh. Pero interesante. Sí. Va oh, a ser interesante. Sí. ver qué, qué va qué va a acontecer claro de forma ya física, o sea, cuál va a ser la, la interacción de, de las personas eh, con relación a, al aparato, bueno. Espero que nos envíen videos de cómo de cómo va cómo va la cosa, ¿eh? não sei se o marco tem outra opinião tem na realidade a gente nunca sabe o que é que isso vai provocar nós temos uma série de intencionalidades uma série de possibilidades nós poderíamos pensar que esse dispositivo se configura em algo próximo a uma rede social física de mídia locativa e o que eu acho mais interessante de todo, de todo esse processo É que, mais do que uma finalização, nós temos um início de trabalho e, nesse sentido, me parece que nós é, deixamos a residência, não para ele para uh, finalizar o processo, mas deixamos a residência abrindo as portas e alcançando a rua. E este é um ponto fundamental do trabalho. E a rua vai dizer como é que ele vai se comportar, se se comportará como uh, um, um meio de, de se articular pessoas, de se agenciar processos. Eu estava aqui imaginando como seria um dispositivo uh, destes em várias escolas para que os alunos pudessem trocar todos os trabalhos, pudessem ampliar repertório, enfim, ter um método de socializar e que não fosse a partir da criação de um perfil específico em rede social, mas de um compartilhamento anônimo, desinteressado, dentro de um princípio de bom compartilhamento. Eu acho que isso está dado, o, a semente está lançada. É, acho que isso foi um, um, um presente para uh, essa residência, de a gente ter. Uh, pensado, provocado de todo esse trabalho, está tentando articular uma série que começa a partir de agora, que as ações continuam e não se encerram em um único objeto. É uma ação, portanto, que tem um, uma capilaridade, uma potencialidade muito interessante. E nesse sentido, eu cumprimento os residentes, ao tempo em que os agradeço pelo compartilhamento Dessa, dessa experiência toda e de que mais que isso nos deixem uh, lançar a rua o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Eu também me lembro uma coisa que, que vi muito, por exemplo, no Amazonas em Cuba, que são dois lugares onde se tem, se tem, não se tem internet você tem muito pouco. Então as pessoas baixam em Cuba é conexão discada, a 56K por, por segundo. E, então eu percebi que, que acontece muito fenômeno que, que chama em Cuba troca-troca, passe-passe, momento USB, que tem vários nomes. Por exemplo, na casa um DJ, por exemplo, e o primeiro que ele me perguntava era você trouxe um disco duro? porque ahí era ya pegar un disco duro, ya tenía una pasta, todo con músicas, filmes, programas, todo separado y él tenía otras pastas también y en ese momento que estamos ahí conversando, una hora, dos horas ahí intercambiamos esos archivos que en una situación normal, en San Paulo por ejemplo, no intercambiaría también internet. O a tener, te, te, me ficaría sabiendo algunos archivos, me conocería algunos materiales porque uno pero te había basado por ejemplo. pero lo, lo, no, lo caso, también, también parte de, de esto y lo, lo seductor de, de, de, del dispositivo del aparato es que en el troca como en el caso de Cuba ¿no? en el de compartir tú sabes con quién vas a compartir pero en el aparato sí, sí, sí. Nos, es, es muy anónimo y no sabes ¿Con qué te puedes encontrar? O sea, no, eso, o eso la es muy a, a publicar fotos de ellos mismos. Claro, sí. o dejar anuncios, sí. o dejar CVs, sí. sí. o, sí. o no sé, muy interesante. Wow. Sí. <risa> bueno. O sea, la clave, la clave... Para, para que la interacción social funcione, no es censurar, ¿no? No es censurar, es dirigir, es educar. Que o sea, las personas puede, podemos destruir, pero construir también podemos. Y solemos construir si es que vemos que es fructífero. Entonces, si es que alguien quiere poner algo que es dañino, o quiere hacer daño a alguien con algo que ponga ahí, podría hacerlo, pero también podría hacer algo que... Que, que beneficie, ¿no? Entonces, hay que buscar que las personas sean libres de hacer lo que quieran, pero que traten de hacer algo que, que, que beneficia a todos, porque se beneficia a sí mismo así, ¿no? Es parte de la sociedad, ¿no? Pues, software libre, pero todo, todo el mundo no sabe lo que es. Yo creo que explicando el software libre también ayudas a que otras otras cosas que no estén relacionadas a software libre la gente empieza a pensar diferente con, sí. con eso de que ayudando al otro también te ayudas ¿sí? Sí. Oh, dios, ah, ¿sí? <risa> todos tenemos un dios en el ateos ¿no? <risa> ¿Y Daniel algún comentario hasta si final sobre esto? <risa> Me chegou, me chegou. Chegou. Não, não, basicamente eu queria dizer que toda a experiência da residência foi uma reflexão sobre a ideia de compartilhamento, né? E que realmente, desde o começo, em que você recebe, você convoca e recebe pessoas que, por exemplo, você pode não conhecê-las, né? E se, e se põe a trabalhar com essas pessoas de uma maneira com o objetivo da produção, não da produção final, mas de fomentar o processo, fomentar as instâncias de desenvolvimento de uma ideia, de um desenho, né porque a primeira coisa que a gente recebeu e que foi fundamental para que nós entendêssemos a proposta foi um simples rabisco, um esboço feito pelo Juan, do que seria esse dispositivo, né? Então a gente partiu exatamente de alguns traços, né, e de uma definição até então mais conceitual do que tecnológica, prática, para chegar ao desenvolvimento de um protótipo, né? E isso foi feito no momento que a gente compartilhava nossas experiências, né? E se davam com situações que a gente não tinha previsto, como o fato de da integração do Jiu Juan, Jiu -Juan a nossa plataforma de trabalho. Né? Então, eu acho que é interessante pensar a ideia de que a gente está em torno a um dispositivo que permite uma experiência cultural. Né? De que, mais do que a ideia de um protótipo obra ou um objeto artístico, o que nós temos aqui é um protótipo de um processo inicial e que quem vai dar significado a esse processo são os próprios usuários. Né? Então, é uma espécie de dispositivo de dispositivos, porque ele vai permitir é, a reflexão, a gestão de informações que podem desencadear novos processos. E esse, então, quer dizer que ele não é um, um ponto de, de convergência. Ele converge a tecnologia, a ideia, o processo no dispositivo e, a partir daí, ele abre numa divergência de significados e processos que podem ser operados, né? e eu gostaria de apenas complementar assim com algumas informações mais relacionadas ao que é o RES-6, né, o Novos Territórios, de que nossa documentação segue com a ideia da implementação desse dispositivo no espaço elegido, né? no caso possivelmente será o pátio, praça da, universitária. da Praça Universitária, né? e que o nosso blog site do Restelinha, ele funciona, já está funcionando, mas ele vai ser atualizado diariamente como uma espécie de dossier multimídia que funciona como um reservatório de todas as documentações relacionadas ao processo de desenvolvimento do dispositivo desde esses primeiros rabiscos que eu mencionei, até o código, o, alguns conteúdos que vão ser publicados, se, se, um vai estar hospedado o no próprio site do projeto ali também, né? então eu acho que existem diferentes níveis de participação, desde a participação colaborativa mais diária e intensa, como da do Ian, que esteve com a gente, como da Fabi, que esteve dando todo o suporte aqui para o espaço, para a realização, para a gravação, do Cleomar, que possibilitou essa aliança com a Casa da Árvore e, e essa possibilidade de, de compartilhar junto a, a faculdade, né, o, o Mijalab da UFG até pessoas que querem adentrar a ideia do código, do desenvolvimento do hardware, essa nossa plataforma vai possibilitar, ou até um usuário que queira uma utilização mais prática e diária, né, que esperamos que, que esteja sendo reconfigurado esse, esse dispositivo conforme o uso dessas pessoas, né, que o que dá significado a essa obra é a utilização que vai ser feita dela após o processo de implementação, né. E é isso, nós vamos continuar também com a residência Na próxima semana, organizando territórios do Remix né? Que vai ser um curso Também dialoga diretamente com, com alguns referenciais e parâmetros Que estivemos trabalhando aqui Já que o Fernando Velasquez, vídeo artista uruguaio Que vai estar ministrando esse workshop Ele vai esse partir também Segunda a quinta né? Sim, o um workshop, é um curso completo né de 30 horas de carga hora de aula né e esse curso ele também trabalha com a ideia de você pensar a reutilização de conteúdos disponíveis nas redes né como em reservatórios abertos e coletivos mas ele vai estar principalmente focado na ideia da manipulação do áudio e do vídeo em tempo real dialogando com a linguagem do vjing, né, a prática e a cultura do vj. Então, eu acho que aí tem um encontro perfeito, né, sobre a ideia da prática estética artística audiovisual, que é também uma das pontas desse processo de residência. Né? Então, só complementando essa informação e acho que agradecendo aí a presença do Cleomar, do Nácio, do Carlos Leão do Quiliro Andonis, da Fabiana Assis uhum. e do Jean. E, cerramos por aqui, dizemos Sim, alguma é. coisa a mais? Não, um salsinho, assim, assim. Os residentes vão se despedir, eu acho, que, <risos> oficialmente do público aqui. Não, né? acho que os residentes, apesar de algum que outro problema de infraestrutura, estiveram bem recebidos aqui, e... acho que tomaram muitas frutas, os ficaram frutas viciados em arte. coco, laranja, tapioca, pamonha... Quirilo compró una bicicleta. Vamos a hacer esa pregunta final, eh? ¿Cómo, ¿cómo fue la estadía? Sobre Goiania, bien consistía? ¿Cómo la sí? en eh, a mí me pareció bien, o sea, es una ciudad, para mí es impresionante la cantidad de edificios, o sea, ah, sí. como, me, me, me perturba me perturbo un poco pero pero es una pero es una ciudad que, que tiene una dinámica eh, nada, que sigue con una dinámica muy de público de espacio público de plaza a pesar de que tiene predios muy altos y todo ¿no? eso me gustó bastante bastante no poder salir al parque tranquilamente comer la tapioca ¿sí? eh, eh, no yo, yo estoy sorprendido con la ciudad eh, a pesar de, de, de ciertas falencias como cerrar temprano tener horarios muy muy así como estructurados que, que eso sí me, me perturba mucho más que los edificios <risa> pero, pero bueno también es parte eh, es muy parecida en cuanto al calor las calles ¿no? La El gente, edificio. la gente, un poco los edificios, ¿no? Eh, pero, pero eso... Pues ma, ma, eh, Guayaquil no tiene como... Perdió esa parte de, de, pública, del espacio público, ¿no? Entonces, que todavía... Todavía, todavía es shopping, mucho shopping, eh, espacios cerrados, ¿no? Entonces perdido esa, esa, esa dinámica más bien nada a, a cultivarla y a, y a darle al espacio público ¿no? yo creo que, que puede ser muy importante acá y eso a mí me encantó Brasil Goiânia me trató muy bien muy bien son muy informales pero son muy buenas personas son muy buenas personas tienen eh, la sangre muy dulce eh, ...todas las personas de aquí se han portado bien con nosotros... sí, ¿Sí? sí se, ...son muy dulces, la persona es muy dulce... ...siempre está sonreída... ...siempre tiene una palabra amable... ¿no? ...que decir, entonces... ...es muy atractivo... Es, es, eh, eh, ...es bonito estar aquí... ...es un bonito ambiente... Eh, ...cuando uno se quiere concentrar... ...trabajar a veces no se puede... ...porque hay mucha... Farra, ¿no? Mucha farra, farra. mucha. Cada semana han tenido, desde que venimos, todas las semanas han tenido un feriado. Eso es impresionante. Ah, sí, sí. Todas las... Cada, cada, cada, cada.. O sea, han trabajado cuatro días de, de cinco. Entonces, para nosotros eso es muy extraño. Nosotros tenemos ocho días de feriado, punto. <risa> en todo el año. En todo el año. En todo el año. Entonces... <risa> sí, entonces un mes... ...cuatro o cinco es bastantísimo... ...pero eh, yo algún día fui a Foz de Iguazú... ...estaba muy turísticamente... ¿no? ...estuve una semana... ...y no se, no se logra conocer... ...quizás la gente en Foz de Iguazú es más fría... ¿no? Eh, ...aquí la gente es muy amable... ...es muy fácil conocer a alguien... ...es muy eh, accesible a las personas quieren ayudar tal vez demasiado ¿no? entonces es toda una experiencia es como para mí es como visitar otro otro mundo no entonces me gustaría cómo ah sí lo que pasa es que había veces que yo no estoy acostumbrado a este clima yo vivo en una ciudad que es fría y uh... 12 grados centígrados, ¿no? O sea, es, ¿no? Si es que tienes frío, te pones una chompa y ya, una, una chaqueta, ¿no? Pero es muy caliente aquí, entonces no, no, me, no es fácil para mí caminar por la calle, sudo mucho, entonces tenía que desplazarme distancias largas, no conocía el sistema de transporte de aquí, entonces, ¿qué hago? Compré una funda de naranjas porque tenía mucha sed Entonces, compré una funda de naranjas De 30 naranjas, 5 reales, baratísimo Entonces, porque aquí para nosotros todo es muy caro 5 reales era muy barato Era el precio de dos sucos ¿No es cierto? Entonces, compré las naranjas Y no me importó que no estén lavadas, me comí Y entonces estaba muy pesado las naranjas y pasé, pregunté dónde hay un almacén de bicicletas para alquilar una bicicleta, porque yo en Ecuador monto bicicleta por la ciudad. He viajado también en bicicleta. Y en eh, donde yo vivo hay montañas, entonces es muy duro. Entonces yo dije: aquí todo es plano, puedo andar todo el día en bicicleta. ¿no? Entonces fui a este local de bicicletas y me dijeron que 80 reales la bicicleta una me querían vender en 50 pero estaba muy mala <risa> tenía una sola velocidad entonces pedí otra y y es una bicicleta con, con dos eh, cambios ¿no? y está bien no está excelente pero funciona y no he usado mucho la bicicleta porque <risa> usé unas tres veces pero esas tres veces me sirvió mucho Queda como donación, <risa> para acá, para las personas que van, una persona que va <risa> prometió usarla tres veces por semana mínimo, así que <risa> <risa> queda como donación, compartillada, compartillada ¿sí? así que si es que se reproduce como esperamos que se reproduce, si es que tú das una idea, todos te dan una idea, Então, eu vou ter em bicicleta? Acabamos para não? Então... frente então, ali... Nós... Bom pessoal, nós vamos seguir informando vocês sobre o, a documentação e os processos posteriores a instância de residência, né? comentando que o projeto R6 continua né? até o final do Territórios do Compartilhamento e do território do Remix, e a partir daí nós vamos começar a publicação mais, é, vamos dizer, constante do material de documentação do processo. Né? Agradecer a vocês que ficaram aí até esse horário né? e... Y a partir de las segundas estaremos transmitiendo a oficina de Fernando Velázquez, también, en algunas partes. O sea. Exactamente. continuamos aquí. Boa noite. até luego. Obrigado. soy brasileiro, claro. <risa>